Aunque, como iremos viendo, Python posee muchos tipos de datos, podríamos definir los tipos básicos en dos, las cadenas y los tipos numéricos. Además, dentro de estos tipos numéricos podríamos dividir tres grupos, los enteros, que incluirían también los booleanos, los de coma flotante y los complejos. Pues vamos a dedicar este vídeo a trabajar con las cadenas, un tipo de dato que ya conocemos un poco, ya que lo hemos utilizado en los vídeos anteriores. Y bueno, ya sabemos que se pueden definir con comillas dobles o con comillas simples, que resulta totalmente indistinto, y que también con triple comilla, ya sea doble o simple, podemos definir cadenas multilínea. Lo que no habíamos comentado es que eh, puede ser interesante que esta definición de una cadena multilínea sea únicamente a efectos de código. Es decir, que lo que busquemos sea una lectura más sencilla en nuestro código, aunque en realidad esa línea, a la hora de ser utilizada en la aplicación, sea una monolínea. Pues en este caso, para hacer esta separación visual, podemos utilizar el backslash. Otra cosa que no hemos comentado, pero que también se daba un poco por hecho, es que la cadena soporta codificación UTF-8. Por lo tanto, no hay ningún problema en escribir una frase como pudiera ser esta. Obviamente permite la inserción de caracteres no imprimibles a través de las secuencias de escape. Por ejemplo, tabuladores, retornos de línea, retornos de carro, etc. La forma de indicarlo es la habitual, con el backslash, seguido de un carácter que indica el tipo. Sí que es verdad que aparece aquí una novedad, que es el uso de las cadenas crudas o las cadenas row. Por ejemplo, en sistemas Windows podríamos encontrarnos con la definición de un path similar a este. Haber utilizado el backslash, tanto la barra n de la palabra noticias como la barra t de trabajo son entendidas por Python como símbolos de escape, de tal manera que la cadena no tendría el valor que realmente pensamos que tiene. La primera solución sería escapar doble, es decir, poner dos backslash cada vez que necesitamos el backslash. Pero sí que es verdad que en muchas ocasiones esto implica un preprocesado de la cadena, ya que eh, esta información suele venir asignada por parte del usuario. Así que una opción más sencilla es el uso del prefijo R. que indica que la cadena que se está definiendo es una cadena cruda o una cadena en bruto, de tal manera que los caracteres de escape no lo son tal, sino que son parte del contenido real de esa cadena. Sobre las cadenas podemos realizar operaciones y de entre ellas la más habitual es la concatenación. Ya vimos en los vídeos anteriores que podíamos sacar por pantalla la concatenación de varias cadenas utilizando la función print pasándole cada una de esas cadenas a concatenar como parámetro. Cadenas que se concatenaban, que se unían mediante un espacio. Pero lo que ahora buscamos es la creación de una nueva cadena que sea la unión de otras cadenas. Y para ello podemos utilizar el operador más. De hecho, eh, y solo en el caso en que todos los elementos a concatenar sean cadenas fijas y no sean variables, podemos incluso concatenarlas sin incluir ni siquiera el signo más. Por ejemplo, hacer algo como esto. Eso sí, hay que tener en cuenta que el operador más lo que une son cadenas y solo cadenas. Es decir, no podemos hacer como con la función print, en la cual si uno de los parámetros era, por ejemplo, un número entero, la propia función hacía la conversión a cadena y nos lo presentaba en pantalla En este caso somos nosotros, los desarrolladores los que tenemos la responsabilidad de convertir ese número o ese elemento diferente a cadena en una cadena eh, Bien, pues aparte de, esta, de este más, de este operador más es posible realizar concatenaciones de la misma cadena repetidas n veces utilizando el operador multiplicar de hecho, podríamos hacer una modificación de esta línea para hacer que la palabra hola aparezca tres veces seguidas. Además de estos operadores de concatenación, las cadenas tienen operadores de selección de caracteres. Al final, una cadena no es más ni menos que una tupla, un tipo de dato que estudiaremos más adelante, pero que podemos entender como una secuencia ordenada de caracteres, lo que en otros lenguajes veríamos como un array. Y por lo tanto, nos ofrece los operadores corchete que permiten la selección o la extracción de un elemento determinado de esa cadena. La gran novedad en Python es que no únicamente se puede acceder a ellos por posición desde el principio de la cadena, sino también desde el final de la cadena en este caso indicando la posición como un número negativo. Pero es que hay más, es posible seleccionar un rango de caracteres, en este caso indicando la posición inicial y la final separada por dos puntos. Incluso podemos apretar un poquito más, ya que existe un tercer parámetro que es el incremento. De manera que puedo hacer que esa rebanada de información que sale de la cadena no sea consecutiva, sino que sea, por ejemplo, saltando un elemento. Y por supuesto, en todos los casos se admiten signos negativos. Es decir, que puedo indicar las posiciones desde el principio o desde el final, incluso definir el incremento hacia adelante o hacia atrás. En Python los tipos de datos se definen como clases y por lo tanto poseen una serie de funciones miembro que permiten realizar operaciones sobre los propios objetos de esa clase, en este caso sobre las cadenas. Así por ejemplo eh, tenemos la función upper que convierte en mayúsculas toda la cadena, lower que hace algo similar pero en este caso a minúsculas, o capitalize que únicamente convierte en mayúsculas la primera letra de cada palabra. Además, una función también bastante interesante es la función count, que cuenta el número de apariciones de un determinado carácter dentro de una cadena. Hay que tener en cuenta que esta función es case-sensitive, con lo cual se diferencia entre mayúsculas y minúsculas. O, por ejemplo, otra función que nos puede venir bien cuando hablamos sobre todo de concatenaciones es la función join. Ya hemos visto que el más lo que hace es concatenar dos cadenas, pero uniéndolas sin ningún elemento, sin ninguna cadena que sirviera de unión. Pues bien, la función join lo que va a hacer es que va a admitir como parámetro una lista en la que todos los elementos de esa lista sean cadenas, algo así como un array de cadenas. Y lo que va a devolver va a ser cada una de esas cadenas unidas por la cadena que se utiliza para llamar a join. Algo como esto. Y por último, una función también muy usada es la función len. Una función que nos va a devolver la longitud de una cadena. Eso sí, es interesante hacer una pequeña matización. Y es que la función len, al contrario que la función upper o la función lower, no es una función de la clase. Es una función del propio Python que está incorporada en Python y que va a permitir devolver la longitud de muchos elementos, no solamente de las cadenas. Evidentemente hay muchos más métodos, no tiene sentido analizarlos aquí uno a uno, pero pueden ser todos consultados en la documentación en línea que proporciona Python. Bueno, y para acabar el vídeo vamos a hablar del formateado de cadenas. Y para ello vamos a volver hacia atrás a recuperar la cadena que componíamos a través del operador más. Al igual que hemos hablado de la función Lower o de la función Upper, existe una función miembro de las cadenas, que es la función Format, que nos va a dar la posibilidad de ajustar ciertos parámetros para darle el formato más adecuado a la cadena. Esta función principalmente lo que va a hacer es localizar pares de llaves y sustituirlas con un formato determinado por el valor de la variable que indiquemos. Por ejemplo, nuestra cadena de partida quedaría de esta manera utilizando la función format como ahora iremos viendo este par de llaves en su interior puede contener muchas cosas pero otra vez la primera la más sencilla es indicar en caso de que el orden no sea el secuencial que indica la función format es indicar la posición del parámetro de la función format que va a ir en ese lugar por ejemplo si aquí coloco un 1 y en este otro un 0 en pantalla se muestran los parámetros en el orden inverso al que están colocados en la propia función. Esta función FORMAT tiene una versión abreviada que consiste simplemente en utilizar el prefijo F antes de la definición de la cadena, algo similar a lo que hemos comentado antes con la letra R para definir cadenas crudas. En este caso, ya que no tenemos una función propiamente dicha, los parámetros de la función FORMAT van incluidos dentro de las llaves. Y como podemos observar, eh, da igual el tipo de variable que utilicemos. Sea una cadena, sea un entero, el resultado es el correcto. Bien, pues esas llaves, eh, además de incluir el nombre de la variable que tienen que mostrar, ya sea de una manera o de otra, permiten que podamos definir cómo se va a mostrar esa variable. Por ejemplo, podremos indicarle que la variable años ocupará siempre tres posiciones, simplemente indicándole dos puntos, un número 3 y una D que indica que lo que vamos a mostrar va a ser un número entero. Podemos cambiar el valor de la variable a un número más grande para comprobar que efectivamente sigue funcionando igual. En el caso de que, por ejemplo, quisiera rellenar esos espacios sobrantes con ceros, podría solucionarlo de esta manera. Por ejemplo, también puedo cambiar la forma de representar ese número. Ahora mismo se muestra en formato decimal, pero simplemente cambiando la D por una X podría hacer que se mostrara en formato hexadecimal. O, eh, por poner otro ejemplo, podría mostrar un valor en formato porcentual. Vamos a crear dos variables. Y vamos a mostrar el resultado como un valor porcentual únicamente con un decimal. Es decir, estamos diferenciando por una parte lo que es el valor en sí y por otra la forma en que ese valor ha de representarse. Pero es que todavía podemos hacer más cosas, ya que es posible definir el alineamiento que ha de tener ese valor. Por ejemplo, de esta manera le estaremos indicando al valor que ocupara 50 espacios y que se alineara hacia la derecha. O por ejemplo, si queremos complicarlo un poco más y lo que quisiéramos es alinear toda la frase, no únicamente el valor, podríamos hacerlo con algo como esto.